Senador, Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Eh, vamos a ver. Antes de empezar, yo quisiera anunciar ya que, efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo con la proposición de ley votaremos a favor con la, con la toma en consideración de la proposición de ley en cuanto a lo que se solicita concretamente de modificación y de supresión de lo que es la tasa, absolutamente de acuerdo, aunque como expresaré ahora más adelante, no en la causa por la cual se indica la, la, o se solicita la, la suspensión, es decir, la causa legal que nosotros entendemos que deriva, que deriva la inaplicación o el impago de la tasa, entendemos que no es porque sea una tasa que se pueda considerar judicial, porque actualmente no lo es, legalmente no lo es. ¿eh? Eh, aunque nos gustaría que así fuese. Estoy. Eh, también quiero decir, en cuanto a la senadora de, de Foro de Asturias, eh, quiero destacar que me ha parecido oír que mmm, interpreta esta moción como una cuestión ideológica por venir del partido del que viene, cuando creemos, sinceramente, que su contenido es meridiano, es muy claro y no hay segundas intenciones, porque me ha parecido interpretar que vamos por el uso del castellano, del catalán, o sea, creo que gana por ahí los tiros. Y, sinceramente, eh, es tan clara y transparente la proposición o la, o la proposición de ley que se propone que, vamos, que no ha que no lugar a dudas y que creo que ir por ahí es equivocar totalmente la finalidad pretendida por esta proposición de ley, que entiendo que, además, es muy lícita y muy justa. ¿eh? Eh, por otro lado, como decíamos, estamos en, en, en total desacuerdo con, con, con, con Esquerra Republicana, con el grupo parlamentario que propone esta ley, pero no estamos bien bien en, en acuerdo con las causas y voy a, voy a explicarlo. Eh, ha explicado, como bien dice en el cuerpo de la propia proposición de ley, de que los extranjeros tienen una serie de problemas añadidos, eh, como es el tema de los costes, el, el estudio del el pasar el examen este de conocimiento de lengua española, el conocimiento de la cultura, el examen este en el Instituto Cervantes. Todo esto conlleva un gasto, ot otras tasas, el importe de las tasas que realmente no se corresponden con, unos, con los ingresos que, que perciben estas personas, que normalmente son de nivel de clase, normalmente bastante humilde. Eh, por lo tanto, de ahí estamos totalmente de acuerdo, pero claro, aquí estamos hablando exclusivamente de que si es procedente o no suprimir una tasa. Ustedes no han propuesto ninguna modificación en cuanto a la ley del registro civil, que, por cierto, se ha vuelto a solicitar el, el aplazamiento de su entrada en vigor hasta el año 2020. Es decir, estamos con una ley que se aplica a medias, con falta de, con falta de medios económicos para implantar todo el tema de eh, registro electrónico, y de ahí que sean los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos españoles con los trámites, con las tasas que se le solicitan, los que estemos costeando esta falta de medios y de previsión por parte del Ministerio de Justicia a la hora de implementar el tema del registro electrónico. Eh, decir también que, haciendo memoria y estudiando esta proposición de ley, eh, en, el en la página 42 del diario de sesiones del Congreso, eh, justamente cuando habla el, el portavoz del Partido Popular en el Pleno, para defender, para defender esta ley, la Ley del 2015, la que se ha aplazado varias veces porque no se puede aplicar por falta de medios, eh, decía que lo que le preocupaba a la gente era que, a raíz del informe del, del Defensor del Pueblo de ese año o del anterior, preocupaba muchísimo a la gente los temas de nacionalidad por residencia, el enorme retraso que había en la obtención. Y una de las causas era la falta de modernización del registro civil. Y Era una de las causas que motivaba la intención por parte del ministro, señor Catalá, de modificar toda la ley y toda la tramitación de, ante el registro civil. Eh, en el 2018, lamento decir que estamos en las mismas o peor que cuando se promulgó o cuando se aprobó esta ley. Es decir, tenemos actualmente 400.000 expedientes de extranjería pendientes de aprobación. Eh, y esto, además, no lo digo yo, lo dice el informe del Defensor del Pueblo referido al año 2017. No sabemos en el 2018 cómo estará la cosa. Eh, tenemos, ya lo digo, 400.000 personas en espera. Eh, algo falla, algo falla en ese sistema. Cuando 400.000 personas, pese a estar pagando y haberse recaudado alrededor de 10 millones de euros desde que se implanta el sistema de pago de tasa por residencia, de, por solicitud de residencia, de, perdón, de nacionalidad, eh, pese a la recaudación, el número de personas sin resolución sigue aumentando. Pero además es tanto en número como en tiempo de espera, porque hay gente que lleva más de cuatro años esperando a que se resuelva su expediente. Eh, entendemos que son absolutamente ineficaces todas las medidas que se han tomado hasta ahora. El Ministerio de Justicia, mientras retrasa la entrada en vigor de la ley de 2015, a la que el senador de Esquerra Republicana ha hecho mención, eh, a lo que ha ido haciendo el Ministerio de Justicia es firmando encomiendas con los colegios de registradores mercantiles y de la propiedad, pero no se dice lo que cuesta este dinero y lo que se obtiene a través de estas encomiendas. Estas encomiendas es les transfiero la gestión, como no está en vigor la ley, para que tramiten ustedes los expedientes de, de, de nacionalidad por residencia. Y, tenemos unos datos correspondientes al año 2016. Resulta que durante seis meses se les paga dos millones de euros y tramitan, teóricamente, 70.000 expedientes. ¿Qué son 70.000 expedientes cuando estamos hablando ahora de un retraso de 400.000 expedientes? Es decir, se está gastando un dineral anual sin que se vea, se palpe en resultados ciertos. Decía la senadora del foro asturiano, de Asturias, eh, y, perdón, si me equivoco con los nombres, eh, que, eh, claro, eh, una tasa es, obedece, es un tributo, es una contribución del ciudadano por un servicio. Y yo me pregunto qué servicio se está prestando. Es que no se está prestando ningún servicio. Y esa es la causa por la que este grupo entiende, entiende que no procede el pago de ningún servicio, porque no se está dando el servicio. Y aquí lo grave es que esa tasa se cobra por adelantado y a la espera de que te digan que sí o que no a la nacionalidad y con el agravante de que llevamos, a lo mejor en algunos casos, cuatro años esperando. Es decir, es vacía de contenido el concepto en sí mismo de tasa. Aquí el ciudadano no está recibiendo ningún servicio por parte de la Administración. Y no olvidemos que los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y con deferencia por parte de las autoridades y funcionarios que tienen que facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones y de sus derechos. Y uno de esos derechos que tienen es la celeridad en el cumplimiento de los procedimientos administrativos. No puede ser que un procedimiento que deba durar más o menos un año, como consecuencia de la aplicación de una ley que no se aplica y se aplica con encomiendas al, al colegio de registradores de la propiedad y mercantiles, lleve ese enorme retraso en la, aplicación de, en la resolución de los expedientes, muchas veces con muchos defectos y con un alto coste económico. Por tanto, entendemos que debe suprimirse esta tasa. Y otra cuestión, aparte, que ha mencionado el, el senador de Esquerra Republicana, sería, naturalmente, o la derogación o la modificación de la Ley del 2015 de nacionalidad, porque, desde luego, lo que se ha implantado, lo que se ha querido implantar, no se ha implantado y está produciendo precisamente el efecto contrario al que era el fin perseguido por la ley. Muchas gracias.